Bienvenidos de nuevo a Marihuana Natural. Como ya dijimos en el programa anterior, en esta ocasión vamos a visitar un cultivo de exterior. Es el mes de junio y ya se han comenzado las labores. Como veis, las plantas ya han sido trasplantadas a su lugar definitivo. Ahora solo queda regarlas, darles cariño, amor, sobre todo abono y agua y esperar a que acaben todo su ciclo. Como se puede apreciar por el tamaño y la diversidad de formas de las hojas y de los foliolos y demás, hay una diversidad de especies dentro de este cultivo. Se han plantado varias variedades. Aquí tenemos una cali, somango y ajerer, hay por ahí unas quasar, criminal Jack, critical double, luego tenemos también eh, blueberry, en fin, diferentes variedades para lo que es a lo largo del año poder nutrirnos de un surtido y llenar la despensa de matices y diversidad de aromas y de sabores. Aquí tenemos un caso muy especial y muy concreto que es un cultivo de floración forzada que justamente está a punto de ser cosechado. La floración forzada, para aquellos que desconocen esta técnica, consiste en, durante el fotoperiodo de crecimiento, forzar a la planta a florecer. ¿Cómo se consigue esto? Reduciendo las horas de luz que reciba a lo largo del día. Las horas de luz las podemos reducir de diversas formas. Una de ellas sería meterlas en un interior, lo que es una habitación, cerrada, para ello debería de ser transportable, debería estar en maceta y si cultivamos en el suelo, la única solución que tenemos es hacer una cobertura totalmente opaca que impida que traspasen los rayos del sol. Así forzaremos una oscuridad absoluta dentro del interior de lo que es el interior de este espacio y la planta comenzará a florecer. Lo que hay que ser muy riguroso porque siempre ha de hacerse que esté simplemente 12 horas de sol. El resto de horas ha de estar ocultas. Vamos a destapar el cultivo. Para que veáis los resultados que se llegan a obtener con estas técnicas. Así conseguimos cosechar antes de hora variedades que por su, propio, que por su propia naturaleza le es imposible poder hacerlo. Si decidimos llevar a término esta técnica hay que ser muy rigurosos y todos los días a la misma hora, sobre las 6 de la tarde más o menos, hay que cubrirla. Hay que tener mucho cuidado con las botritis y las humedades que se puedan generar dentro del espacio que está cubierto. Porque la pata evapotranspira mucho y, y el plástico evita que transpiren. O sea, que En esto hay que tener mucha atención porque los, las humedades floridas tan, tan aprietas y tan gordas como estas pueden padecer botritis en el interior. Aquí tenemos una variedad que es una colombiana de Santa Marta, que es una sativa que se, se sembró en enero, creo que me han dicho. Y se empezó a iniciar la floración forzada para la mitad de marzo, mitad de marzo, 15 de marzo o así. Hasta el día de hoy, que estamos ya en junio, que es el 8 de junio. Hoy, mañana mismo o así, ya le van a dar ya sacrificio y va a ser ya puesta a secar y a degustar. Sin que intentar trabajar aquellas variedades que sean lo menos índicas posibles, por lo que digo, el inconveniente de las botritis que pueden producir al ser cubiertas, sobre todo porque le está pegando el sol y esto fuerza aún más que la planta transpire en el interior, mucha más húmeda. Si la constancia es vuestra virtud, aplicar esta técnica puede venir muy bien para cosechar cannabis de calidad para poder disfrutarla durante el verano. Del mismo modo que también podemos cultivar plantas automáticas, como en este caso, que hay unas plantas automáticas que han sido precosechadas todo lo que son el cogollo central, para que se mejore y se aumente la floración de los laterales y de los cogollos más bajos. Y si nos lo permiten, vendremos a degustar esta hierba más adelante y así le podremos hacer un seguimiento a este cultivo.